días a todos. No os asustéis, todavía no os vamos a hablar de Bitcoin, ni de Dejo Ethereum, de ni de nada de esto. Pero sí vamos a hablar de un tema que os va a impactar desde el lado del punto de vista más tecnológico. Y yo lo equiparo, y antes de dar voz a los que realmente saben de esto, pues eh, para poneros un poco en, en contexto, lo equiparo a estar en una autopista, eh, que esa es la tecnología, la tecnología blockchain, en la cual los coches que se mueven por ella a una velocidad mayor que cuando íbamos por carreteras comarcales, esos son los tokens. Un token representa una participación de un fondo de inversión. Dentro de nada, los fondos de inversión no tendrán participaciones, tendrán tokens que se mueven por esa autopista a una velocidad mayor y que solamente por un tema de costes se va a implantar. Es por ello que hoy traemos aquí pues, esta mesa justo para explicaros desde todos los, los actores cómo el tema de blockchain aplicado a la parte operativa, cómo la tokenización de todo tipo de activos, aquí en la bolsa, esto es una apreciación mía, en vez de tener acciones tendremos tokens, tokens de telefónica, que van a darnos los mismos derechos, pero que van a ir a una velocidad, a una eficiencia, a 24 horas, 7 días a la semana, en su negociación mundial. Eh, Rubén, Rubén Nieto, desde AllFans Blockchain. ¿Es esta infraestructura que yo he comparado con una carretera lo que estáis construyendo para que luego Miguel de Renta4 nos coloque sus tokens de fondos de inversión nos los custodien desde ONIS como hacen los custodios actuales y que encima en esa autopista vaya todo tipo de token inmobiliario, Fernando, o que podamos participar desde el punto de vista de inversión en este cambio? Rubén. Sí, buenos días, Javier. Eh, bueno, efectivamente, blockchain va a permitir como tecnología más allá de, como tú dices al principio, que no vamos a hablar hoy ni, ni en los ni en un tiempo muy corto de, de criptomonedas y demás lo que permite clarísimamente es crear un, una autopista donde vamos a necesitar colaboración tú bien lo has descrito decir aquí hay un poco uno, actores de la cadena de valor y como tecnología es una tecnología que no solo va a permitir la creación de nuevos productos para tokenizar, sino que también va a permitir el, el, el eficientar clarísimamente la forma en la que a día de hoy se operan los fondos de inversión. ¿no? Me gusta mucho el, el título que aparece aquí ¿no? del futuro del asesoramiento es ahora. Eh, igualmente ahora es cuando tendremos que estar un poco transformando el futuro de la industria, ¿no? para que en este caso pues las próximas generaciones de inversores dentro de 15, 20 años tengan la experiencia de inversión. Que, que sea lo suficientemente atractiva para que sigan invirtiendo en estos productos. ¿no? Entonces, tokenizando o no tokenizando, pero aplicando blockchain como tecnología de la industria, clarísimamente lo que vamos a hacer es crear una experiencia de diversión acorde a los inversores que vienen. ¿no? Eh, Miguel, Miguel Jaureguizar, desde Renta4. Ya tenemos una experiencia. Podemos contar que esto no somos dos amigos haciendo castillos en el aire has tokenizado un fondo que ha ido por esta autopista. Claro, efectivamente es un caso real que se ha desarrollado además en el marco del sandbox financiero de en la CNMV en este caso y donde hemos representado las participaciones tradicionales de, de los fondos eh, para un caso real, el Renta4 Atlas, que se ha desplegado sobre la infraestructura precisamente de AllFans Blockchain y la mejor noticia es que además pues eso ha funcionado perfectamente y ha podido realizar todos los procesos. Yo te diría que sobre esa autopista de la que estamos hablando, eh, los coches son coches autónomos, además. Van a funcionar automáticamente, se mueven, todo funciona eh, a la perfección, y bueno, que sería un poco el equivalente de los, de los smart contracts. Y es lo que hemos visto, ¿no? que unos procesos que tienen pues, una serie de operaciones, una serie de conciliaciones, reconciliaciones, que pueden generar riesgo operacional y, desde luego, eh, pues temas de los costes del back-office y demás, pues hemos visto que se pueden preprogramar y dejar para que funcionen de manera automática. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que es el futuro o incluso el, el presente a medio plazo de la industria. Claro, yo, yo decía al principio que aunque sea por un tema de coste, que, que esto viene para quedarse, ¿no? O sea, ya sin nombrar todas las ventajas, transición hacia la Web3, donde van a cambiar las cosas, eh, esto es un tema que, que por puro racional económico se duda. va a implantar. Sí, sí, sin ninguna duda. Muchas veces hablamos del potencial, de ingresos adicionales, de abrir la parte de arriba del balance, pero es que también hay una ocasión de, de reducir, comprimir y eficientar la parte de abajo. Así que totalmente de acuerdo, aunque solo sea por eso, no cabe duda que esta tecnología se va a imponer en infinitos tipos de, de activos. Además, Miguel lo comentaba, ¿no? en este caso ha sido en colaboración absoluta con CNMV, yo creo que hay que recalcarlo, es decir, básicamente la tecnología es una tecnología que funciona, que está madura y que permite que efectivamente clientes finales de Renta4 hayan podido acceder por primera vez en la historia a un fondo tokenizado, pero es que es el propio regulador el que también ha participado en todas estas en todo este escenario de pruebas. no Es decir, el regulador también está entendiendo cómo eh, proactivamente puede tener acceso en tiempo real a información de lo que está pasando sin tener esa presión de reporting regulatorio, en este caso a Renta4Gestora, sino que ellos directamente pueden ver quién está comprando el fondo, cuántas suscripciones hay en, en vuelo. Eh, yo creo que, es, es como decía al principio, es colaboración y lo que hemos estado haciendo ha sido realmente no tanto testear la tecnología, sino testear la, la legislación española. Es decir, está la, la ley de ICES preparada para que, como decía Miguel, haya smart contract que lleven el registro de partícipes de un fondo y que todas las operativas funcionen automáticamente. Ese clarísimamente ha sido el objetivo de, de, de esta colaboración en real con CMV. Con lo cual, estamos hablando que eh, esa estrategia que antes nos comentaban desde Edmond de Rothschild, que está en un fondo, que ese fondo ahora no tiene participaciones, tiene tokens que van por la infraestructura de AllFans, como van ahora los fondos normales, pasan por un intermediario, un facilitador, un banco, como el Renta4 y se custodian, ¿dónde, Enrique? Pues evidentemente en Onis, en el, en el custodio especializado español de activos digitales. Eh, desde Onis hemos tenido la inmensa suerte de haber participado en este sandbox y siguiendo con el símil eh, pues esos coches caros que van por esta infraestructura, Deletes, pues tienen que ser custodiados en, en, en, en un sitio que dé confianza, que, que despliegue la infraestructura de ciberseguridad y que además sea capaz de, de, de dar un servicio de cumplimiento normativo y de prevención de blanqueo de capitales exclusivamente de cripto. Eh, eso, es, eso es fundamental. Ese coche pues tiene que pasar unas, unos estándares eh, que, que vienen de la mano del, de, los, de los reguladores a nivel internacional, como el GAFI, y, y nosotros cumplimos con esa regulación. Y Fernando, desde Invesco ¿Cómo veis todo este tema de tokenización? Luego lo bajamos a un punto de vista de inversión, de ETFs incluso, que ya apuestan, ya no por la estrategia, sino por lo que está detrás de toda esta revolución, ¿no? Pero, ¿cómo explicaríamos tokenización más allá incluso de esta participación que yo decía de un fondo de inversión? Muy bien. Bueno, eh, yo creo que, que Rubén lo ha adelantado. Es decir, nosotros en, en Invesco ya no es solamente un tema de cómo podemos vender eh, cómo podemos distribuir los fondos. Es decir, también es desde el punto de vista de dar información. Por ejemplo, las fichas de, de inversión, que todo entra en una página web y las ve, pues cómo puede ser todo ese proceso de una manera digital, más rápida, con menos costes, cómo se puede almacenar y cómo se puede enviar a través de una eh, tecnología blockchain. Eh, hablando, por ejemplo, también del tema de, de tokens, nosotros, de uno de nuestros fondos eh, inmobiliarios de, de Real Estate en, en directo, hemos hecho también pues, eh, la posibilidad de adquirir el fondo pues, vía tokens es decir, eh, a través de, de dos... Bueno, parecido pues, eh, al, al custodio, pero esta vez a un custodio en, en Suiza, como es SwissQuote y a través de, de, de WeCanFan, como hicimos pues, unas participaciones vía token y como bueno, pues, de un fondo que tienes un settlement de alguna manera pues, muy tradicional, lo puedes llevar hacia una digitalización y, como habéis comentado, es decir, un ahorro de costes mucho más rápido, muy transparente, es decir, tiene una serie de, de, de, de facilidades que, bueno, que ahora nos parecen un poco difíciles de, de entender pero que bueno pues en, en unos años pues, eh, estará eh, pues en el móvil y directamente comprar los, los fondos pues, vía vía tokens Oye, y, y en este caso concreto que nos comentas eh, o sea esto ha estado funcionando con un volumen real con una difusión real y con el sector financiero involucrado. Sí, lo que ocurre es que bueno, pues esto fue eh, con un fondo en concreto, un fondo de real estate en, en directo que se gestiona en, en Londres y lo que hicimos fue sacar una serie de participaciones de, de este fondo. Entonces, bueno, fue también la primera vez que en Invesco hacíamos tokens pues, para, para un fondo y fue también el caso piloto para ver un poco cómo, cómo funcionaba y los diferentes actores pues eh, si de verdad bueno pues podíamos ir al regulador y mostrarle un caso para luego a futuro pues, hacer eh, mucho más. Entonces, eh, no fue un fondo en el que eh, tuviésemos más entradas de volumen eh, a través de tokens, sino que ha sido más entradas a nivel tradicional, pero por supuesto, eh, se, pudo, se pudo hacer. Lo que ocurre es que, bueno, eh, es cierto que, por ejemplo, pues para el onboarding de las cuentas también estamos desarrollando pues, tecnología pues, a través de blockchain, pero no hay muchos clientes que tengan sus cuentas y que de verdad pues, entiendan todo el proceso. no es cuestión de tiempo. Oye, Rubén, que aquí nos hemos adelantado contando ya esa autopista por la cual iban los coches, pero tengo una duda, del punto de vista de All fans mm -hmm. ¿Cómo se mete en este tinglao? Si tu negocio estaba claro, dominante, ¿qué te aporta como entidad esta transformación o esta disrupción? Que ya la transformación ya es pasado. Sí, bueno, yo creo que eh, cualquiera yo creo que los que estamos aquí, eh, nuestras entidades viven de que la gente compra y venda fondos y AllFans es la primera ¿no? que vive de ello. Al final lo que hace es facilitar la distribución de todos los fondos de las gestoras nacionales o internacionales casi a cualquier a cualquier entidad en muchísimos países. ¿no? Entonces, para nosotros es clarísimamente una apuesta de futuro de intentar hacer que la industria eh, siga siendo igual de importante dentro de 15-20 años y que mi hija, que ahora tiene 12, pues cuando pase a ser un... un un target ¿no? de cliente de, estas, de este tipo de inversiones, pues que no elija comprar bitcoins, que elija comprar un fondo de inversión. ¿no? Entonces, a día de hoy, yo creo que hay muchísimas tendencias de innovación en el mundo. Estamos viendo cómo los bancos centrales piensan en tokenizar el dinero. Estamos viendo cómo eh, asociaciones piensan en, digamos, crearnos una identidad digital a las personas. y decir, que blockchain como tecnología la estamos empezando a expandir en el servicio financiero. Y en nuestro caso, lo que estamos intentando hacer es que la industria de fondos, todos los actores, depositarios, comercializadoras, gestoras, transfer eh, transferencias internacionales y, por supuesto, otras plataformas de fondos, estén preparados para que realmente los fondos de inversión sean tan apetecibles como son ahora como productos de inversión. ¿no? Entonces, básicamente es por intentar hacer que, que los productos y la forma en la que funcionan los productos todos los que estamos aquí que saben de cómo funciona la industria de fondos, en general la industria de fondos es un poco ineficiente en las entrañas. ¿no? Es decir, hemos estado hablando de la digitalización durante los últimos cinco años y hemos creado aplicaciones móviles que por debajo al final llegaban a un back office que lanzaba un fax. Entonces, eh, yo creo que la digitalización de la industria necesita ir a las tuberías y verdaderamente hacer que todo sea eficiente y que más allá de la reducción de costes, también veamos un, un paso adelante ¿no? en de, de, de, de la forma en la que ofrecemos los servicios. O sea, que me estás contando que mmm, los jóvenes que han estado especulando con criptomonedas porque era fácil, porque lo tenían a un doble clic, que no compraban el fondo de inversión, pero compraban las cripto porque es que no le pedían mmm, poquitas cosas, ah. ¿no? Ahora van a poder invertir en Big Data ¿Van a poder invertir en blockchain o en un basket, una cesta de acciones vía tokens con la misma facilidad? ¿Hacia eso vamos? Hay que ir hacia eso. Es que no queda otra. Es decir, si pensamos que a día de hoy cuando cualquier persona que se dedica a un banco, el banco A sin poner nombres y de repente quiere cambiarse al banco B... Necesita 20 días para mover su posición de una cartera, en 20 días tiene el dinero bloqueado y durante esos 20 días no es capaz de operar con él. Si pensamos que mi hija o la de cualquiera de aquí va a aguantar ese tipo de experiencia de inversión, yo creo que estamos equivocados y que lo que necesitamos es clarísimamente, no sé si... Eh, democratizar la eh, industria es el término adecuado pero clarísimamente al menos dar el paso hacia adelante para que las, las eh, generaciones digan qué fácil es invertir en un fondo de inversión o qué fácil es operar, porque no es como mi madre, mi madre si era cliente de Caixa, de Santander o de la quien fuera era porque le habían regalado 23 vajillas en los últimos 25 años entonces claro. era fiel a esa entidad ahora no, no existe ese tipo de concepto en las nuevas generaciones Y Miguel, a ti te voy a poner en el aprieto porque tenemos muchas caras incrédulas que no se creen esto, ¿no? Dice, yo estoy bien, con mi fondo de inversión, tal. ¿Cómo se deben adaptar? ¿Va a ser difícil la adaptación de un modelo que incluso hay fax? El otro día yo vi que, vamos, en una sucursal mandaba un fax con una suscripción, ¿no? Te doy un dato, Javier, te interrumpo. Eh, diariamente en AllFans se reciben 4.000 faxes todos los días. 4.000 faxes, ese. ¿eh? O sea, fijaros. Pa papeles saliendo de una máquina. Papeles. Que... O, sea que... o sea, que sí que existe. ¿no? Lo del otro día no era porque estaba yo, en... soy de Mallorca, en el pueblo, haciendo ahí mi traspaso. ¿no? Eh, Miguel, como te decía, ¿cómo les decimos a todas estas entidades que están aquí y que sois parte de, de esta revolución? Porque os va a tocar, queráis o no queráis, tendréis que saber de blockchain. Bitcoin y Ethereum y demás lo dejamos para la última mesa. Por si acaso, pero aquí no hablamos de esto. ¿Cómo se van a adaptar? les decimos de, oye, poneros las pilas, abramos a la web 3, que esto cambia y además cambia porque All Fans está ahí y es por donde ya pasan todos esos coches de la autopista. Eh, claro, pues yo creo que el, que el cambio es, es, es sencillo porque al final entre las distintas infraestructuras y los medios que se utilizan siempre hay una, una fase de interoperabilidad. Entonces, eh, eventualmente... Eh, y desde el tiempo que sea necesario, AllFans seguirá recibiendo, vía fax, eh, órdenes que se meterán en la blockchain, ¿no? Aunque poco a poco se querrá no, acabar eh, con eh, eso. Eso no puede ser. No. <ríe> existe, existe cierto grado Esto de interoperabilidad. El, el, el tirabuzón completo. Exacto. Hasta llegar al, al momento final. De hecho, nosotros en el eh, fondo tokenizado, una de las cosas que hemos probado precisamente ha sido la interoperabilidad, manteniendo a Renta4 gestora dentro de la red de blockchain, y a Renta Cuatro bancos fuera de la red de blockchain para probar eh, que los caminos se pueden mantener haciendo uso de esta tecnología de tal manera que luego se vaya expandiendo y cada vez vaya ocupando más, más puestos. Pero yo creo que para las entidades que están aquí... <coughs> para, eh, la clave es ver que la inmensa mayoría del proceso es muy transparente. Es muy transparente porque el trabajo duro lo hace la plataforma. <coughs> para, y lo hace la infraestructura que está por debajo. Entonces, realmente va a ser utilizar eh, un software mmm, probablemente más accesible que el que se está empleando ahora, hacer procesos mucho más sencillos... Toma, y... toma, tó tómate agua, si sí, quieres. Sí, porque... ahora, ahora vuelvo sobre ti. Si quieres... Eh... Bueno, ¿estás, Miguel? Estoy, perdón. Y nada que yo creo que es un proceso que va a ser más simple porque la tecnología también democratiza el acceso de las entidades y los diversos participantes a una red común. Entonces, eh, el único obstáculo que veo yo, o lo único que hay que traer, es un mayor grado de conocimiento sobre cómo funciona un poco la tecnología y cuáles son sus conceptos básicos. Tokenización, smart contracts, etcétera. Pero una vez que los ves y los entiendes, el acceso a ellos es muy, muy sencillo. Y, oye, Enrique, como custodio de nueva generación, de activos digitales, sean estos participaciones en un fondo de inversión o acciones de Telefónica. Regulatoriamente, tenemos la noticia del, del pilot europeo sobre DLT, o sea que ya hay un sandbox europeo donde esto se está haciendo, o sea que os va a tocar sí o sí, lo repito por tercera vez hoy. ¿Dónde estamos en ese punto? Sí. Claro. La regulación en todo este ecosistema es muy importante. De hecho, los que llevamos ya unos cuantos años aquí vimos que en septiembre de 2020 hubo una entrada de dinero institucional y no fue casual. Fue porque se anunció que la nueva regulación europea, MICA en este caso, que viene a ser el equivalente a MIFID II, iba a entrar en el corto plazo. Al final parece que la cosa va para el 2024. Pero entre medias ha habido otro reglamento europeo, que es el PILOT REGIME, súper importante para las entidades financieras porque va a permitir la tokenización de instrumentos financieros tradicionales en redes DLT, no, no solo en anotaciones en cuenta. Estamos hablando de un mercado de trillions. ¿no? El custodio de nueva generación como nos gusta denominarnos, eh, va más allá de un depositario tradicional. ¿no? Va, va a poder ser capaz de proveer la infraestructura, como he comentado, de, para, de seguridad, eh, la capa regulatoria, pero también vamos a, vamos a, a, a, a poder eh, guardar o, o custodiar los nuevos, las nuevas formas de dinero. ¿no? Ese dinero tokenizado eh, FIAT, eh, esa moneda de, bajo, de bancos centrales, eh, los NFTs, ¿no? y también ya se está haciendo en Europa eh, que los custodias sean, sean una red de custodios que puedan negociar y liquidar este tipo de activos. Este tipo de, este tipo de activos. Eh, hay, que ir un paso, hay que ir un paso más allá. ¿no? Eh, y por no hablar, que, que, que quizás no corresponde aquí, pues de los, de los eh, servicios o de los protocolos DeFi, los servicios eh, financieros descentralizados, que, que efectivamente... Eh, también, nosotros queremos ser parte, una bisagra del mundo centralizado y, y proveer a, a entidades financieras tradicionales eh, ser la puerta de entrada a estos servicios descentralizados. oye Ahora voy contigo, Fernando, pero me surge antes una, una duda que os paso a vosotros. Habéis comentado que nuestros hijos pues que, oye, pues que tienen que tener un, una experiencia de usuario mejor eh, cuando invierten en fondos de, de, de inversión. ¿Cuáles son esas puertas de acceso? Porque, Miguel, tú y yo hemos hablado a veces de esa Web3, que es como otro... ¿no? Yo, cuando escribo en el confidencial y escribo metaverso y Web3, pues, se disparan las, las visitas, ¿no? Pero, ¿cómo nos va a afectar a la industria de fondos de inversión? No me haces preguntas fáciles, la verdad. Eh, nunca, ya lo sabes. Me pones en... en un 30 segundos. Eh, ¿Qué es la web 3? La web 1 es la que estaba caracterizada y powered by links, cuando nos dirigíamos a links que nos daban información. La web 2 es la web que estuvo eh, energizada por los likes, eh, el advenimiento de las redes sociales y donde empezó ya el uso de los datos en serio y donde pues, consolidaron más eh, su poder de Facebook, Google, eh, Twitter, etc. Y la web 3, que es la que emerge ahora, es una web que está eh, capacitada y empoderada por los tokens. Eh, ya tenemos diversos eh, sites, diversas páginas, diversos aplicativos web, donde tú, para eh, registrar tu identidad, tienes que presentar un token a través de un wallet o para hacer cualquier tipo de intercambio, negocio, juego, en el famoso play to earn, pues tienes que presentarle a la web eh, tu cartera, tu wallet, con unos tokens determinados, ¿no? Entonces, eso ya es una realidad. Hoy en día ya hay servicios y ya se está desplegando donde si tú no sabes lo que es un wallet o no tienes un metamask o no tienes tal, pues tú llegas y te encuentras una, un, una bonita imagen que te dice, conecte su cartera. Pues, no sé muy bien cómo enchufarla, ¿no? Entonces, ya no puedes entrar a esa parte de la, de la Web3. Eh, nosotros pensamos, y yo pienso que esto realmente lo que está preparando la llegada eh, de, de un entorno eh, que a veces lo vemos también, la token economy, que es un poco el hecho de que eh, nuestros activos, tangibles e intangibles, estarán cada vez más representados en forma de tokens, de tal manera que los podremos utilizar con interoperabilidad, con eh, facilidad, para autenticarnos, demostrar la posesión, utilizarlos como colateral. Esta tecnología eh, hace una gran estandarización e interoperabilidad. ¿no? ¿Cómo va a ser la web 3 relacionada con los fondos de inversión? Los fondos de inversión por su naturaleza son probablemente los primeros de los primeros instrumentos financieros tokenizados eh, que van a llegar a este, nuevo, a este nuevo paradigma. Entonces, realmente, tú los tendrás en una custodia que te está ofreciendo probablemente un servicio delegado eh, al estilo de Onis, los presentarás eh, en la web correspondiente y los podrás utilizar para bajar la información del fondo de un tercero para demostrar la posesión, para acreditar que tienes una inversión. Y eso te permitirá acceder a diferentes servicios. Entonces, tú al final vas a llevar una eh, mochila de identidad electrónica y de activos electrónicos que forman tu patrimonio digital. Entonces, eso es lo que va a representar la Web3 en la industria, en nuestra industria en general y, por supuesto, y en específico eh, para los fondos de inversión. Vas a poder demostrar y utilizar los activos que tienes tokenizados en otro sitio para la garantía de un alquiler... De préstamo. La cantidad de aplicaciones que va a tener es desmesurada. Y vamos, no podemos ahora mismo ni empezar a rascar la superficie de lo que va a representar. Luego vuelvo sobre una pregunta final a modo de resumen. Pero, Fernando, eh, no me creo todo esto que nos cuentan aquí de este nuevo autopista... Pero, sin embargo, veo que habéis lanzado ETFs, por ejemplo, que están posicionándose en los líderes de esta revolución. Eh, cuéntame cuáles son, por qué, y dame un ejemplo de que, vale, no me creo este cotarro porque no me va a afectar a mí, pero de un punto de vista de inversión va cogiendo cada vez más fuerza. Sí, nosotros eh, en Invesco, pues hace cuatro años... Creamos un, un vehículo, una, una ETF, eh, que nos sentamos con, con la Universidad de, de Cambridge y, y vimos que uno de los eh, índices, que lo creaba Elwood, eh, ahora pues Elwood fue comprada por, por CoinSearch, eh, hace más o menos un, un año. y Entonces lo que decimos fue pues, eh, replicar a, a un índice que ese índice a su vez estaba también gestionado. Es como lo que se denominan eh, ETFs de, de smart beta, que tienen pues, eh, una gestión del, del índice. Entonces lo que intentamos es pues, toda la cadena de valor de lo que puede ser blockchain, jugarla. Es decir, tiene que eh, tener criptodivisas. Eh, tiene tecnología, tiene consumo, eh, está diversificada también a, a, a nivel mundial. Por ejemplo, pues eh, dos de las principales eh, posiciones, pues una la, la podemos entender todos, que son eh, semiconductores, es Taiwan Semiconductores, y, y otra compañía es IBM. Y dices, oye, IBM, pues bueno, IBM tiene, tiene un servicio de, de, de consultoría. Eh, que por ejemplo ha trabajado con Walmart y con, y con Carrefour y con Carrefour también aquí en España y es algo que si vamos a un Carrefour lo podemos, lo podemos ver. Es decir, si compramos eh, pollo, pollo campero, el que es eh, amarillo, viene una, una etiqueta en la que por blockchain tienes... Eh, como pues desde la fecha que nace el, el pollo, qué es lo que ha comido, cuándo ha sido sacrificado... Es decir, toda la trazabilidad, ¿no? que es una de las cosas que más se puede hacer con, con, con la tecnología blockchain. Entonces, nos, es, invertimos esto pues en, en una TF en la que pues, más o menos tiene en torno a 45 50 compañías y que al final es todas las compañías que dentro de toda la cadena de, de valor de la tecnología blockchain pues, se pueden ver eh, favorecida ¿no? y entonces tienen muchísimas eh, aplicaciones desde, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de lo que puede ser ya más un tema tecnológico, pero también es el consumo y luego sin nombrar la parte financiera y, y criptodivisas. Y es cierto que tiene cierta correlación pues de en torno a un 0,6 con, con la parte de criptoactivos, pero por ejemplo con renta variable eh, global pues es en torno de 0,65. ¿Y con qué volatilidad ¿Te acuerdas? Pues, hombre, eh, la volatilidad este año está siendo mucho más elevada que quizás si lo vemos a tres años. No, hombre, ahora está con volatilidades cercanas al, al 20%, pero, lógicamente, también por, por lo que ha pasado pues hace, hace un año y, y en lo que llevamos de año, pues, llevo, creo que llevo una caída pues en torno al, al 15%. Y, oye, y estás viendo que dices que hace cuatro años que sacaste ya pues este, este instrumento concreto sobre blockchain, ¿Estás viendo un incremento en los activos bajo gestión, un incremento en el interés inversor, tanto a nivel de intermediario como de cliente final? Sí, es decir, la, la, el producto tiene más de 600 millones. Bueno, es un producto que lo vendemos a nivel, a nivel europeo, principalmente. Eh, el año pasado sí vimos pues, mucha, mucha demanda. Este año en un entorno pues, más de riesgo, en el que también la tecnología pues está sufriendo. Pues, bueno, ves interés, pero al final los flujos pues está todo un poco más, más parado, pero bueno, yo creo que como desgraciadamente la industria un poco en general. Tenía que preguntarte el tema de volatilidad, ¿eh? Perdón. Oye, eh, volviendo ya y para, para acabar en el tiempo, eh, Rubén, ¿está habiendo una adopción a nivel español de estas nuevas autopistas que estamos construyendo? Yo creo que el, el, el sector español está entendiendo eh, cuáles son los problemas locales que tenemos en los cuales blockchain como tecnología se puede aplicar. ¿no? Hace aproximadamente un año se hizo públicamente un anuncio en el que estuvimos colaborando con... 13 entidades, bancos, depositarios, pequeñas boutiques, grandes gestoras. A día de hoy ahora hay en marcha otro, otro grupo de trabajo. El primero era para los traspasos de fondos. Es decir, al final los traspasos de fondos en España es, es casi el motor operativo de la industria. ¿no? Y, y como comentaba bien en, sobre la trazabilidad, lógicamente la trazabilidad en un traspaso es es la piedra filosofal ¿no? de que eso funcione. ¿no? Entonces, si logramos hacer que haya reducción de costes, reducción de tiempo, reducción de riesgo operativo y encima darle una trazabilidad absoluta, pues las entidades lo que vimos era que, efectivamente, era un caso de uso magnífico. ¿no? Ahora estamos trabajando... Ha crecido el grupo. Estamos eh, con más de 20 compañías eh, de nuevo nacionales e internacionales estudiando o ideando, mejor dicho, entre todas otro, otro proceso donde vamos a aplicar también la tecnología blockchain. ¿no? Entonces, la respuesta, costa, la respuesta corta sería: sí, eh, el mercado se está clarísimamente moviendo hacia la dirección de adoptar soluciones blockchain, pero tenemos que entender todos que no es eh, como comprar una aplicación del móvil y la usas y ya está, ¿no? sino que requiere que los departamentos de tecnología y de operaciones de todas las entidades entiendan bien el impacto que va a suponer a los sistemas tradicionales que llevan utilizando los últimos 40 años. No, es decir, no va a existir un día en el que la industria de fondos tradicional se apague y aparezca al día claro. siguiente una feliz en blockchain. Es un proceso de integración y de adaptación donde hay que saber meter el bisturí en, en los sistemas tradicionales para que, como comentaba Miguel, ¿no? que convivan todos los sistemas tradicionales de algunos actores con, con las nuevas infraestructuras basadas en blockchain. Y Miguel, quien primero se vaya adaptando a esto a nivel del de asesoramiento del futuro, ¿es el que va a llevar la delantera o no hace falta? ¿Puedo yo convivir y ser puntero con mi sistema actual? Yo creo que cuando vienen tecnologías y, y eh, disrupciones tan transversales eh, es muy importante estar posicionado eh, lo antes posible. ¿vale? Porque eh, de, al final tú tienes que acumular un cierto stack de conocimiento, de entendimiento, de arquitecturas o de eh, conceptos que, no insisto, no son eh, tan tremendamente complejos, no requieren especialización pero requieren un poco de inversión personal en formación, en adquisición de conocimiento. Y eso sí lo puedes ir haciendo ahora. Tú dices, oye, ya llegará la industria de... o ya llegará eh, toda la parte de los activos digitales, ya se verán los criptos y tal. El tema es que eso ya ha llegado. Eso ya ha llegado. Falta un poco el lazo final de la regulación, como hemos comentado y demás, pero esto ya está aquí. Entonces, realmente, si te pones ahora, ya te estás poniendo un poco tarde. Sí. Bueno, Así que cuanto antes, ha claro. sido agresivo, ¿eh? Hay, hay que ser agresivo, está claro. Oye, por eso... A ver, yo tengo que decir que conozco a Miguel desde mi época de SO7, cuando yo hacía Warrens en aquella época, y tú ya estabas ahí, yo me he reciclado, tú te has reciclado el primero, sí. ¿no? Con lo cual, eso es un síntoma de que es la evolución que hemos visto en asesoramiento. Ya no asesoramos como antes, no interactuamos como antes. Y es que los clientes no son como antes, ¿no? Eh, fijaros que estamos ante un cambio de, de generación, eh, los millennials son más, son digitales y encima estamos ante el mayor trasvase de riqueza de toda la historia en la próxima década. Con lo cual, claro, pues si no les damos herramientas, se nos van. Pues y pues. Enrique, herramientas para todo tipo de activos digitales. ¿Y ¿Cuál es un poco tu experiencia ya para cerrar, minuto y medio, minuto, con respecto a cuando vais con un, un custodio distinto a los clásicos? A una entidad financiera, ¿no? Decir, oye, que esto te va a hacer falta. ¿Cómo lo encuadras ahí y por qué no se lo pueden perder tampoco? Claro, en modo tweet para dejar tiempo para Fernando. Eh, a ver, estamos, hablamos de transformación digital. Nos, eh, nos encanta hablar de transformación digital y decir que eh, después de la pandemia esto se ha acelerado. Bueno, pues efectivamente hace falta eh, en las entidades financieras eh, eh, visión, el arrojo y el valor de, de mis compañeros de, de panel. Eh, y entidades que, que apuesten por la nueva tecnología. Existen herramientas. Eh, nosotros estamos trabajando con entidades financieras eh, en modo de proyectos, eh, eh, eh, de pruebas de concepto. Eh, y, y, bueno, eh, al final visualizamos, igual que, que la PSD2 trajo el Open Banking y, y la expresión de, de, de empresas fintech, y ha habido una colaboración, una co-creación con las entidades financieras, nosotros eh, visualizamos la labor del custodio pues, como esa pieza dentro del Crypto Open Banking, si, si, me, si me permitís, que, que seamos entre todos capaces de crear nuevos modelos de negocio con los tokens que vienen y para eso pues, pues, herramientas también como el Sandbox nos están ayudando mucho a, a poner esta tecnología eh, en valor. Y Fernando, contigo quería acabar un poco desde ese puesto que tenéis en Invesco de ver esas tendencias, ¿no? eso que comentábamos antes, ¿Hacia dónde vais a ir a nivel de producto? ¿Vamos a meternos en ETFs de metaverso también por esas, esas empresas que apuestan por la infraestructura? Vamos, ¿cómo, ¿Cómo os posicionáis ahí? ¿Cómo crees para esos asesores ¿no? que tengan esa temática cómo lo vais a poner fácil? Pues eh, acabas de dar una, una primicia porque eh, estamos lanzando en Italia un fondo de, de metaverso que, que ahora solamente se está vendiendo en el mercado italiano y en agosto pasamos a, a distribuirlo aquí. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora más o menos, yo creo que el mercado también hacia donde está yendo más es todo el tema de ESG, con todo el tema de Mifid II, de taxonomía, con lo cual yo creo que muchas de las gestoras estamos pues, un poco revisando toda, toda esa gama, pero yo creo que por el lado tecnológico, hacia también hacia donde lo que estamos yendo es a utilizar la tecnología blockchain, no solamente en lo que puede ser todo el proceso de venta, lo que es el proceso de, de, de settlement, eh, sino también bueno, pues de toda la información que necesitamos cuando enviamos la información, por ejemplo, pues a, a AllFans. Es decir, hacerlo todo pues, eh, a través de, de tecnología blockchain. Entonces, bueno, pues es algo que, que le iremos viendo pues en, en los próximos años, pero es algo que, que ya está ahí y que, y que va a seguir esa tendencia. ¿Y ese tipo de productos también se diferencia el tipo de inversor? ¿Estás viendo un acercamiento de gente más joven, más digital, ¿O simplemente lo colocamos como una parte de diversificación del portfolio? Eh, aquí en España, por ejemplo, en el caso de Italia, es como, como acabas de decir, sí tienen un, un, eh, una tipología de cliente pues, más, más millennial y, por ejemplo, allí sí estamos, nos, nos estamos dando cuenta de que mucho del inversor que está entrando es un inversor mucho más joven. Aquí en España todavía eso no, no lo vemos ¿no? Y, y, y es más el... Pues entre 45 y 70 años, pues el espectro, pues donde, donde es el inversor pues que, que, que invierte. Mi madre no verá el metaverso. No, no, no, no, pero eh, en, en lo que es el inversor tradicional, eh, en, en Italia sí vemos que, que hay un inversor joven, independientemente que vaya a metaverso o que vaya a rentable europea. Claro. Pues Fernando desde Invesco, Enrique de Onis, Miguel Renta4, Rubén de Allfans, Blockchain. Muchas gracias y el futuro gracias, gracias. está aquí. No se lo pierdan porque si no, como decía Miguel, te puedes quedar muy atrás. Gracias. Gracias a todos. Gracias.